Tiempo futuro en español Hola amigos, bienvenidos al tiempo futuro Hoy continuamos trabajando con los verbos terminados en AR y este es nuestro video número 14 Empezamos con el verbo ampliar TO EXPAND Yo ampliaré Tú ampliarás él, ella, usted ampliará. Nosotros, nosotras ampliaremos. Vosotros, vosotras ampliaréis. Ellos, ellas, ustedes ampliarán. Yo ampliaré el garaje de mi casa. Criar. To breed or to raise. Yo criaré. Tú criarás. Él, ella, usted criará, nosotros, nosotras criaremos, vosotros, vosotras criaréis, ellos, ellas, ustedes criarán. Yo criaré a mis sobrinos muy bien. Desafiar, to challenge. Yo desafiaré, tú desafiarás. Él, ella, usted desafiará. Nosotros, nosotras desafiaremos. Vosotros, vosotras desafiaréis. Ellos, ellas, ustedes desafiarán. Yo nunca desafiaré a la autoridad. Desviar. To divert. Yo desviaré. Tú desviarás. Él, ella, usted desviará. Nosotros, nosotras desviaremos. Vosotros, vosotras desviaréis. Ellos, ellas, ustedes desviarán. Patricia desviará su carro o su coche por otro camino. Enfriar. To chill or to cool. Yo enfriaré. Tú enfriarás. Él, ella, usted enfriará. Nosotros, nosotras enfriaremos. Vosotros, vosotras enfriaréis. Ellos, ellas, ustedes enfriarán. La niña enfriará la sopa si estuviera muy caliente. Enviar, to send. Yo enviaré, tú enviarás, él, ella, usted enviará, nosotros, nosotras enviaremos, vosotros, vosotras enviaréis, ellos, ellas, ustedes enviarán. Nosotros enviaremos los resultados en línea. Espiar, to spy, yo espiaré. Tú espiarás, él, ella, usted espiará, nosotros, nosotras espiaremos, vosotros, vosotras espiaréis, ellos, ellas, ustedes espiarán. Los padres espiarán a sus hijos cuando usen el Internet. Fiar, to sell on credit. Yo fiaré, tú fiarás, él, ella, usted fiará, nosotros, nosotras fiaremos, vosotros, vosotras fiaréis, ellos, ellas, ustedes fiarán. Ellos no le fiarán absolutamente a nadie. Guiar, to guide. Yo guiaré. Tú guiarás. Él, ella, usted guiará. Nosotros, nosotras guiaremos. Vosotros, vosotras guiaréis. Ellos, ellas, ustedes guiarán. Ella guiará a los turistas dentro del museo. Malcriar. To pamper or to spoil. Yo malcriaré. Tú malcriarás, él, ella, usted malcriará, nosotros, nosotras malcriaremos, vosotros, vosotras malcriaréis, ellos, ellas, ustedes malcriarán. Nosotros no malcriaremos a nuestros hijos. Rociar. To sprinkle. Yo rociaré. Rociaré. Tú rociarás, él, ella, usted rociará. Nosotros, nosotras rociaremos, vosotros, vosotras rociaréis. Ellos, ellas, ustedes rociarán. Luis rociará las plantas tres veces a la semana. Vaciar, to empty. Yo vaciaré, tú vaciarás, él, ella, usted vaciará, nosotros, nosotras vaciaremos, vosotros, vosotras vaciaréis, ellos, ellas, ustedes vaciarán. Yo vaciaré la basura del tarro en bolsas plásticas.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 Bueno, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero contar con tu presencia en el próximo video donde tenemos más verbos en tiempo futuro. Hasta pronto amigos.